No perdamos el tiempo, acércate Vete una vueltecita, mamacita bailame. Tú eres un monumento, bebé Tus labios de rojo, pasión Que bien se te ve No perdamos el tiempo, acércate Tú eres un